La tensión se desató por el levantamiento militar y civil generado luego de la liberación del líder opositor Leopoldo López por parte de las fuerzas leales a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El partido suspendido es el que debía jugarse entre estudiantes de Mérida y Argentinos Juniors que debía disputarse el jueves 2 de mayo a las 5 y 15 de la tarde hora colombiana. A través de su página web, la Conmebol indicó que teniendo en cuenta el artículo 33 del reglamento de la Copa Sudamericana, se decidió suspender el partido. El plantel de Argentinos Juniors ya se encontraba en Mérida y estaba custodiado por la Policía Militar para garantizar su seguridad. Diego Omar Dabube, técnico del bicho, dio un parte de tranquilidad desde el hotel de concentración